¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuatrifuerza. Yeah. El programa de Paua.cl donde nos dedicamos a conversar, hablar y pelar. Acerca las noticias de videojuegos <risa> de la sí. semana. Soy Snow, junto a mí Totalmente. me acompaña en esta ocasión Tenecan. ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Todo, ¿Todo bien? bien, todo bien, qué bueno. Oye, ¿cómo estuvo el viaje de vuelta? Ah, el viaje tranquilo los días siguientes no tanto porque tuvimos feria con la DAI uh -huh. eh, tuvimos feria de ilustración que acá, bueno, siempre lo he contado varias veces, pero hay un, hay una especie como de mall ñoño que es como cuatro veces del porte del euro ya pero es lamentablemente el único mall ñoño que llega eh, pero bueno, es como el, el centro de todas las cosas de videojuegos de anime, otaku, incluso de muchas cosas relacionadas con el K-pop que hay acá en Lima, y una vez al mes te hace una feria de ilustración, ¿Ya? que se llama Art Gallery Ness y Sans, que es un, un, un, un ilustrador que tiene una tienda allá, uh -huh. este, y hace como cosas muy memes, y me encuentro que, no sé si es como que en Chile no hay, pero tú, <risa> Lo que más eh, es cuando fueron las... <risa> Ay, no, sí, no, no, no, no me refiero Me refiero al estilo de arte que hace él Porque hace ah, cosas yeah. como Como que mezcla memes de todos lados Con cosas que pasan en Perú Entonces, no yeah. sé, o te Te pones, viste este meme de Chopper Que sale llorando, sí. te sale llorando Y le pone le pone una un plato de Pollo a la brasa en las manos ¿Cachai? Yeah. O donde tú tienes tiene, tiene... Una ilustración de los personajes de 31 minutos que vienen a visitar a Perú, ¿cachai? Cosas de ese mm. tipo de cosas, como cuando tuve el, el tema, en el contexto de las marchas también tenía una ilustración de, de no sé, pues, de Mr. Beast viene mm. y trata de sobrevivir un día en las marchas en Perú. No sé, o ese tipo de cosas, ¿cachai? Yeah, como, yeah. como que hace cosas... ¿Cómo se le ocurren esas cosas? No sé. Pero bueno, él, él, él es el que maneja esta, este art gallery que ha estado creciendo bastante y nosotros tuvimos la suerte de estar... Antes de viajar a Santiago y ahora justo onda, Llegamos el viernes en la noche mm. El sábado en la mañana ya estábamos en la feria Ay, qué maratónico, pero qué bueno Entonces, <risa> esto se está realizando ¿Todos los meses me estás comentando? Todos los meses Así que si alguien de Perú nos escucha En Arenales, eh, acá en Lima eh, Todos los meses está la feria Y ahora vamos a estar en otra que acá Es en la municipalidad de Miraflores, que se llama Alameda Fest Algo así mm. el mes que, Este mes ya. que viene Ay, no, ya nadie. buena, buena, buena. Bueno, como se habrán dado cuenta, eh, Metaru no se encuentra con nosotros. Que en paz descanse porque está <ríe> en un cursito. <ríe> <ríe> Así que no lo tenemos disponible esta semanita, pero ya la próxima vamos a, a ver si se puede integrar. Stop. O si vemos otro día para realizar el streaming con mayor facilidad. Super. Así que, bueno. Vamos con las noticias. ¿Quieres partir tú, Telekan? ¿O quieres que parte yo? Ya. Yeah. Tengo una mezcla bien rara de noticias. Traté de agarrar un par de noticias cornetas en honor, a, en honor <risas> al Metano. Pero esta primera, la verdad es que es bien buena. Eh, yeah. Porque. Y es sorprendente. Porque el emulador Dolphin, el emulador conocido por ser uno de los mejores emuladores de Wii y de GameCube. Eh, va a estar de manera oficial llegando a Steam este segundo semestre del 2023 Ahora, obviamente Nosotros sabemos que los emuladores se utilizan para jugar ROMs Que no son precisamente conseguidas de la forma más legal Pero, por lo menos en, el, en términos de, de lo que aparece ahí en Steam Dicen o piden por favor que toda la gente que vaya a usar el emulador Que tenga su versión física de los juegos, que bla bla bla Porque sabemos que la emulación no es legal el, el, el emulador, como lo conversábamos en otro episodio, la emulación es legal. Lo que no es legal es piratear los ROMs. Así es. Entonces, es ahí ah. donde está... Es en, en, en, realidad, en realidad, eh, por definición, sí se puede... No se puede compartir esa ROM si es que tú la generaste no. con fines educativos. Y que no puede estar más de 24 horas presente... de bueno, 48 horas creo que era... En tu, en tu computador... Mientras tú tuvieses la copia original. ¡Ah! Much. Entonces es wow, como... Pero bueno. ¡Pseudo, pseudo legal! ¡Pseudo! Sí, de hecho... Si tú te metes ahí a la página de Steam... Las imágenes promocionales que siempre aparecen... De cada juego, de ¿Sí? cada app, de cada cosa que hay en Steam... No sé qué imágenes de qué juegos son Son como de de, de... de... demos y de cosas por el estilo Porque obviamente no pueden poner como Ok, con este emulador se puede jugar Super Mario Sunshine Obvio Se jugar obvio. Obvio. Toynete, <risa> ¿Cachai? Claro, no, no pueden así colocar... Que... Estos títulos están trabajados con... Eh, con el motor en fin Así que... Eh. Ya... Considera Pero bueno, vamos, vamos a ver cómo se usa Sí, sí. Me parece un software interesante ver, <ríe> Sí, totalmente Bueno, y en la nota de Steam Una nota que es relativamente corneta Relativamente corneta Que es que Steam dejaría de funcionar En Windows 7 y Windows 8 en enero del de 2024 Esto incluye el 8.1 también oh. Eso quiere decir básicamente que necesitas Windows 10 ...o Windows 11 para correr Steam en tu computador desde el próximo año. Hmm. Mira, no, no le pongo trabajo al asunto porque igual ya hace rato que se dejó de soporte a Windows 7, Windows 8 y 8.1. Uh -huh. Pero aún así, para los fanáticos igual da lata porque je, quiere decir que se quedan con menos posibilidades de mantenerse con el mismo sistema operativo. Y sí o sí van a tener que actualizarse. Sí, igual este, en términos como de computadores de gama baja, ya hace mucho tiempo que se dejó de usar también. O sea, hasta el computador más rasca que te vayas a comprar menos con Windows 10. Sí, o sea, para los nuevos sí, sí, pero el tema es para la gente que no ha querido actualizar su sistema operativo. Claro. Eh, que igual, si bien son pocos, aún así es un mercado que existe y totalmente así que bueno eso con respecto a Steam eh, lo que viene ahora es una especie de comentario nosotros sabemos que esta semana pasada fue la GDC que, si, que es, es una es la Game Developers Conference para los que no sepan lo que es y la verdad es que en términos de noticias noticias la GDC no es tan fuerte la GDC es más un espacio de networking para eh, gente que trabaja en el mundo de los videojuegos, ¿no? A diferencia de la 3, del Summer Game Fest y todos estos otros, la Tokyo Game Show, que son más de anuncios, que son más de llevarle los juegos que están en desarrollo, los juegos que están pronto a salir a la gente para que los prueben. La GDC es más un espacio de intercambio de tarjetas, de conversación, de oye, vamos a tomarnos algo, oye, ¿qué haces tú? ¿Sabes que a mí me falta esto? Como, ne networking. como empresa, ¿cachai? networking Networking Estaba tratando de englobar un poco Lo que, sí. que significaba networking también Este Y bueno, entre otras Porque salieron algunas noticias Pero entre algunas Esto es más un comentario que una noticia Pero yo sigo harta gente que estuvo en la GSE. Eh, y Es curioso ver Cosas como este tweet Que hizo una chica que está relacionada precisamente Al tema de, del coleccionismo De videojuegos Uh -huh. eh, que se llama Kirsi Lewin que estuvo presente en la GDC y que muestra ahí una comparación entre este, esta especie de comunidad que se había formado alrededor de los juegos de blockchain es decir todo lo que tiene que ver con NFTs que tiene todo lo que, todo lo que tiene que ver con criptomonedas eh, blockchain game alliance se llama y en el año pasado en la GDC del año pasado 2022 tenían un cartel lleno de nombres de empresas que estaban dentro y bueno hay nombres igual importantes dentro de esta dentro de este cartelito de hecho estaba, estaba Ubisoft si no me equivoco sí, está, Ubisoft, está, MD, está AMD está eh, GameLoft sí y varias otras empresas sí eh, y curiosamente en la del, en la de este año bajaron a menos de la mitad ahora si bien bajaron a menos de la mitad, sigue estando Ubisoft, por ejemplo. Eh, creo que AMD ya no está. O sí, no. sí AMD todavía está. ¿Dónde sí, está? está ahí. Cuarta fila, cuarta línea. Cuarta fila... Del lado de la derecha. Ah, sí, sí, está. ahí está. Pero bueno, es curioso ver que muchas de esas empresas, lo más probable es que hayan de no solo se hayan salido, sino que hayan desaparecido, que hayan quebrado, que hayan mutado, que hayan... Vaya a saber uno. Sí. Muchas de ellas, por supuesto, no pudieron aguantar el golpe que recibieron al depreciarse bastante la moneda de Bitcoin y, por lo tanto, todos los fondos que tenían ya no eran del mismo valor. Sí. Totalmente. Así que, bueno, claramente los NFTs no eran el futuro. Es ahí la respuesta. Mm. Era un poco más a modo de comentario, así que sigamos sí. con las noticias. Dale. Eh, ah, bueno, hablando, hablando de eventos eh, Nos enteramos esta semana Que esto es algo que viene pasando Hace varias semanas Pero esta última semana En específico eh, Se anunció que en la E3 2023 Que este año supuestamente volvía En Gloria y Majestad el, Uno de los eventos más importantes de la industria del videojuego también, Más relacionado con anuncios de cosas por ese estilo Como estábamos conversando Se eh, circulan rumores de que bueno, esto no es un rumor eh, Sega y Tencent se bajaron del evento Pero se circulan rumores de que no serían los últimos De que se bajándose Y eso no es lo único Porque hace varias semanas atrás nos enteramos Además de que las empresas más grandes Es decir, Nintendo, Xbox, Sony Ubisoft, entre otras Tampoco serían parte del evento Claro. Así que... ¿Qué va a pasar con la E3? ¿En qué se va a transformar? La verdad es que no sabemos No hay ninguna empresa como grande que estalla, esté como anunciada en este momento, creo, para el evento Mira, muy posiblemente, como esto venía de la mano, eh, que querían hacer una experiencia tipo PAX Pero obviamente un poquito más enfocado a los desarrolladores, todavía tenga contenido Aún así, ya no va a ser tan cargado Para los videojuegos como Se veía inicialmente que iba a ser L3 Y el motivo principal por el cual iba a seguir Vivo e 3 Y claro. creo, los rumores Me acuerdo que esto lo comentaba En Off durante la semana Y uh -huh. el El CEO de repo Parece que renunció Ah, chuta Creo que estaba dentro de las noticias. Tendría que revisar el... ¿De la semana pasada? No, de, de esta semana, cuando lo estuvimos revisando. Ah. El, a, a, haciendo el rateado de quién, quién se lleva las noticias. Ah, claro. Eh, Pero bueno, para, para redondear un poquito más la noticias también. Eh, obviamente, participar en uno de estos eventos para las empresas no aparato. Hmm. Así que, entre otros de los comentarios, eh, se comenta, valga la redundancia, de que Precisamente es el precio, una de las barreras para las empresas para poder participar en un evento como este. Recuerden que muchas veces llevan muchos computadores, llevan muchas consolas, llevan demos, llevan mucha gente, mucho personal eh, a estos eventos para que la gente pueda precisamente eh, probar los juegos nuevos, ver. Eh, obviamente tienen que invertir en trailers, tienen que invertir en presentaciones, tienen que invertir en demos, tienen que invertir en lanzamientos. Cosa de que muchas de estas empresas probablemente no están preparadas y recordemos que todavía la, la pandemia, si bien ya está en una colita bastante final, sigue, sigue siendo un factor en las empresas los golpes que tuvieron estos últimos 2-3 años en cuanto a las ventas, en cuanto a las bajas de personal, en cuanto al trabajo remoto y todo ese tipo de cosas, así que Además se transformó un poco durante estos años el modelo, recordemos que bueno, Nintendo era parte de, esencial de la E3 cuando todavía se hacía y durante estos últimos años se empezó a diversificar y empezó a hacer cosas más de ellos, la Nintendo Direct tal y muchas otras empresas han, han empezado a copiarle el modelo, mm. eh, Sony tiene su propio, su propio show de anuncios, Microsoft no sé si tenga su propio show de anuncios, pero sí. otras empresas como, como Capcom eh, tienen también Su propio show de anuncios, así que... Mm. Sí, mira, eh, me acuerdo que el año pasado, sí, Microsoft realizó su propio show, eh, ellos lo realizan no. ya sobre su propio escenario, ya no por qué depender de la de 3 eh, mm -hmm. pero... Principalmente muchos de los reselladores las demos, están siendo generados para la Summer Game Fest. Entonces ahí es donde sí. en, entra todo esto. Porque, claro, los publishers que son más pequeños eh, si bien no pueden ir al Summer Game Fest porque hace como una selección. Hay otros eventos que sí se realizan durante esa fecha. Eh, me acuerdo que está el Future Game Show, está el Gorilla eh, claro. Gamer. Está el... Eh, ¿Cómo se llama? El, el Holsom. Holsom Direct. Sí, verdad. Entre otros. Entonces, esa semana está plagado de, de streamings y las mismas compañías ya se han dedicado a hacer sus propios directs, como lo has comentado. Capcom eh, se ha familiarizado harto con este formato. Eh, con a mí sí. también me empezó a incursionar en el tema de generar sus propios directs. Como ha la fórmula sí. de Nintendo Y que todos aprendieron la final Les costó varios años Pero la pandemia sí, forzó esa, esa transición Sí. Así que No sé, no sé si eh, Square Enix en pero Sega también Sí Square Enix creo que sí también hace su propio Direct aunque eh, se que cual, está el, el, el, Ahí me acuerdo que se cuelga Más de Playstation Square Enix Sí, por eso eso, eso era exactamente mm. lo que iba a decir. El state of play igual es un evento grande a nivel noticioso. Sí. Sí, así que por ese sentido, ya muchas compañías no dependen de. de, de estar sí. en la E3. Salvo que sea eh, tal como la GDC de hacer lobby. Claro, y bueno, incluso hablando de publishers más chicos, entre comillas, de eh, Devolver Digital eh, dijo que. Bueno, ellos nunca fueron parte, parte oficial de la E3, pero. Siempre estaban como ahí, como que tenían mm. su espacio, y decían que bueno, le encartería Volver, pero que obviamente ellos también tienen su propio devolver directo ahora. Claro. Es decir, todas las empresas a esta altura casi que tienen un direct o se apoyan de uno como el de Sony, o el mm. de Microsoft, o de juegos indie, entonces la E3 de por sí ya como que está muy a la baja. Sí. Es más, el, el Devolver Digital es uno de los más esperados... ...porque ya es casi una producción eh. cinematográfica que realiza. Sí. Totalmente. Eh. Bueno, moviéndonos, hablando de Capcom, de hecho... Eh, ...esta semanita, este fin de semana, de hecho... ...se lanzó el Resident Evil 4 Remake. no Juego que está... en Todo el mundo estaba esperando... De hecho, yo que estuve en la feria Unos amigos que estaban ahí haciendo feria Era como, hermano, me voy de acá Me voy a comprar el Resident Evil 4 remake Para jugarlo en la semana sí, sí. Así que, en ese, en esa nota Precisamente Es que está esta noticia Que es que el jue al juego le ha ido increíble En términos de ventas En términos de reviews no estoy tan seguro Creo que sí le ha ido muy bien también Pero la noticia de por sí es que En solo este fin de semana Este pasado, sábado y domingo Vendieron lo mismo que el Resident Evil 2 Remake vendió en una semana. Es decir, ya vendieron más de 3 millones de copias. Hay muchos juegos, triple A incluso, que no han llegado ni a un millón de copias últimamente en ventas. Doble y triple A. Mm. Así que es impresionante ver que un juego que además que es Survival Horror, entre comillas, o Action Survival Horror o de, mezcla de, de, esos, de esos estilos de juego, digamos, eh, haya vendido tantas copias en tan poco tiempo. Bueno, ¿Eh? La verdad es que el Resident Evil 4 de por sí Ya es un juego bastante popular Entonces mucha gente estaba esperando este remake Pero aún así es una cifra importante Sí, mira Para colocar <risa> en perspectiva Porque encontré la nota en, en otro sitio eh, Tal como decías el Resident Evil 3 Logró 2.7 millones de ventas En sus primeros tres meses Y el Resident Evil Village <risa> Vendió 3 millones En cuatro días Así que esto viene a superar no. el, el récord que había generado el Village Sí, y al Village le había ido muy bien Sí <coughs> así, que... así que igual se ve, se ve que Resident Evil está fuerte porque bueno al, al Resident Evil 2 Remake le fue muy bien, al 3 más o menos Al Village le fue muy bien mm. Y ahora al Resident Evil 4 Remake le fue muy bien Así que ojalá que siga así la franquicia porque A mí me gusta bastante y, y, y bueno, es una franquicia re buena Todo el mundo, o sea, casi todo el mundo que juega videojuegos sabe algo al de Resident Evil Sí, y... A ver, déjame revisar En... A ver, página eh, mm -hmm. Sí, en Steam tiene reviews 97% extremadamente positivas Ah, qué bien Así que, eh, bien harto Sí, y bueno, hasta para Play 4 y para Play 5 Habría que ver Normalmente la, las peores reviews se las suelen llevar Las consolas viejitas que los corren Como mm. en el Play 4 Así que habría que ver Ahí cómo anda ese port o esa versión Sí Bueno Y mi última noticia, que no es menor <ríe> Para nada Es el último trailer de Zelda Tears of the Kingdom. ¿no? Este juegazo, porque la verdad es que, bueno, ellos mismos dicen, el, el direct, es el director, ¿no? El productor general, el que hace los lo direct de Zelda. Sí, el... No, no, no, no, Eiji bueno. Onuma Sí, él eh, comenta precisamente al inicio del trailer, eh, este trailer que casi fue como Nintendo Direct también, eh, que bueno, que no habían podido mostrar mucho gameplay por el tema del desarrollo, pero que ahora el juego está listo y para responder a esa falta de muestra del juego, de muestra de gameplay, él lo iba a jugar en ese momento. Así que mostraron un buen poco de gameplay, eh, mostraron hartos features que tienen que ver con habilidades de Link, como que Link tiene la posibilidad de retroceder como el tiempo de algunos objetos. De hecho, no sé, muestran ahí que queda un meteoro, te subes al meteoro y puedes... Eh, como, como que el asteroide lo a volver en el tiempo Y empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir entonces, Ese tipo de cosas eh, también mostraban algo que se volvió muy meme Que es que puedes fusionar objetos Sí Y puedes fusionar armas este, Entonces, claro, no sé, vos, puedes fusionar un escudo con una seta venenosa Entonces cuando te pegan, te defines con el escudo y envenenas al enemigo puede fusionar de distintos tipos de armas distintas. Por ejemplo, ahí muestran que un, pa un palo, por ejemplo, lo puede fusionar con una roca y haces como una especie de martillo. O Entonces sea, Ese tipo de cosas se ven, la verdad, que muy choras. Y sí, mostrado eh... un poco también de lo que tiene que ver con el, eh, el, el digamos, lo nuevo de este juego. Lo, o la gran novedad de este juego, que es que vas a empezar a poder navegar por islas en el espacio. O sea, no en el espacio, sino en el espacio aéreo, digamos, del mapa. Claro, eh, mm. ahí cuando mostraron el tema de las fusiones, lo único que no me quedó claro, quizá porque me distraje en ese momento, eh, pero eh, era el tema de la durabilidad, sí, que un objeto que se había roto o que se había dañado en realidad, porque el objeto que se rompe se desvanece ¿no? Eh, cuando lo fusionas vuelven a ser, eh, tiene la misma durabilidad, aumenta la durabilidad, eso es lo único que no me quedó tan claro. Hey. Pero Creo que, imagino que la durabilidad Sí, entonces Me imagino que el, bueno, cuando ya salga el juego Vamos a aclarar esas dudas Pero aún así es, Le da como un poco más de valor Y solventa un poco Uno de los grandes puntos Que se discutía Que era por qué agregarle durabilidad a, la, a las cosas Claro Este, y bueno El juego se estaría siendo lanzado El 12 de mayo el Switch, por supuesto. Sí, ya está confirmado que el juego ya está listo. Sí, eso es lo, lo bueno. Sí. Sí, ese es uno, fue uno de los anuncios importantes, de que el juego ya terminó su desarrollo, está listo y es como, bueno, 12 de mayo se lanza. Sí. <coughs> Así que ahí para la gente que quiere saber más, está el direct de Telegram Zelda y está en todos los idiomas, para que lo puedan ver. Y sí. posiblemente, igual no lo anunciaron, pero posiblemente... Eh, salgo una demo de, quizás en la primera zona nomás Para que lo podamos disfrutar sí. el próximo mes Pero claro, como no lo anuncian No, no tenemos claridad si es que va a salir o no Esperamos que sí Claro Bueno, eso serían todas mis noticias por el día de hoy Así que te cedo el lugar Pato Vale Sí, yo quedé cargadito de noticias <ríe> Muchadito <¿verdad>? Así que <ríe> Eh, sí. lo vamos comentando primero las que no son editoriales. Eh, primero, justamente el Resident Evil salió y ha tenido bastante éxito. Pero durante el periodo de este periodo que tuvimos antes de que saliera la demo, estaba realizando una campaña en Japón con el estudio Nippon Animation, en el cual mostraban como cortitos de, del Resident Evil. En formato como de animación de Heidi Sí Estaba eh, muy cool Sí, eh, creo que salieron como tres episodios No me acuerdo si han salido más Porque hasta ahí dejé la campaña Pero era algo Sumamente entretenido y claro Le daba un poco más de dinamismo a, Al tema de cómo se desarrollaba en el pueblo Pero son guiños bastante interesantes Que realiza Y obviamente esto se ve solamente en Japón Claro. Ahí sí, los buscan por eh, Anime PB eh, Resident Evil 4 y les va a salir. Y deberían estar todos los episodios hasta ahora. Mm. Están en YouTube. ¿no? Están en YouTube, sí. Y están subtitulados en inglés. Y está subido por Capcom oficial, así que ahí los pueden revisar. Se La segunda noticia es que hace unos... Días atrás salió Warner Brothers a indicar de que sacaba la beta abierta de Multiversus de forma oficial. Yo lo van a cerrar. Mucha gente reaccionando sí. diciendo esto era una beta. No sí. tenía ni idea. Sí, es que es una cuestión bastante compleja, se podría decir, por lo menos debido a que, claro, era una beta abierta pero ya estaban vendiendo los Season Pass ya estaban trabajando sí. con temporadas entonces es como que terminológicamente, había dejado ser beta hace rato sí. pero aún mantenía ese esa muletilla del nombre beta abierta, por eso lo había dejado entre comillas eh, y claro, claro. Se, se colgó de eso para decir que el juego no va más hasta obviamente el próximo año que van a decir, no, si el próximo año lo vamos a lanzar de forma oficial con bombo y platillo pero una excusa mm -hmm. barata claro. para decir de que van a matar el, el juego ¿Eh? y claro esto vino de mm -hmm. la mano en mm -hmm. que hemos nosotros reportado eh, de que bajó mucho la popularidad del juego y ya está había casi bajado un 90% del público que estaba originalmente jugando el juego Sí. O no sea sé y... no sé si tiene más contenido aparte de, de, de la pelea, digamos. No, no, tenía mm -hmm. solamente el.. el fighting, si el, el oficial. Y claro, estaban vendiendo skins mm. varias y cosas así, pero. Ah, y eso es lo otro. Eh, creo, creo que no habrá reembolsos. <ríe> Porque claro, tú invertiste en una beta. <ríe> Sí. Entonces... Vamos, vamos a ver cómo procede legalmente eso. Sí, más no, por uh -huh. eso. Va a, va a ser algo sumamente entretenido, así que alguien decide demandarlo. Sí. Sigamos. Hablando de cosas negativas. Microsoft también va a acabar con la promoción que existía del Game Pass de un dólar. O también aquí era 500 pesos. Eh... Esto oh, ¿Te acordás aplica? cuando el dólar estaba a 500 pesos? Sí, puff Pero esta oferta creo que había subido a 700 pesos Antes de, de que lo congelaran eh, Oficialmente detienes esta promoción Tanto para el Game Pass Ultimate como el de PC Y eh, lo que hizo ahora es habilitar a los jugadores Para que regalen invitaciones Para que puedan probar el, el, la plataforma pero esta invitación va a durar 14 días. Como lo que sucede con invitaciones con un chirrol, esas cosas. De que tú pasas uh -huh. el enlace para que la persona apruebe y tiene 14 días para decidir si se quiere seguir con la suscripción o no. Claro. Y estos pases también son limitados, uh -huh. los que se pueden regalar. Claro. Uh -huh. mm. Así que.. Ah, bueno, y lo otro es que está fomentando con esto que se suscriban a los planes familiares. De que en vez de, de tener harto Game Pass, que haya solamente un núcleo familiar de una persona que sea el, el dueño de la cuenta, y puede invitar hasta cuatro personas para que puedan acceder a la claro, cuenta. Exactamente igual que una cuenta de Netflix, que una cuenta de HB Max, claro. etcétera. el tema es que el de la Switch eh, son ocho personas. Sí. y el de Xbox son cuatro igual cortante mm -hmm. podría haber ofrecido un poquito más sí y aparte no sé si tiene restricciones de, de área, porque por ejemplo mm. no, sé si, no sé si Netflix tiene, pero punto, tú, si tenía un, un familiar que vivía afuera de la casa en algún momento dijeron que lo iban a sacar y creo que se retractaron no sé si estas cuestiones como de, tendrán o y, ¿Pretenden implementar ese tipo de cosas en el futuro? Sí, o sea, el, esa era la gran discusión de cómo se iba a llevar el control y creo que Netflix dio un paso atrás por el, porque la, las cuentas no se dejaban de, de cancelar. Ya la gente se estaba desuscribiendo por las malas decisiones que estaba tomando en pos de, obviamente, tratar de no perder más. Exactamente, es como, oye, mi hijo mi hijo vive en Perú y yo quiero tener mi cuenta en Chile ¿Por qué no voy a tener a mi hijo con mi cuenta de Netflix? Claro, y no, tenía que mandar un Caso código cercano, un... Claro, no, tenía que mandar un código te iba a localizar y que era válido por 7 días Puf no, ojalá, sí. ojalá que eso no pase con estas cuestiones como Steam, Microsoft Sí, ojalá que no Hablando de Microsoft, eh, la disputa con Activision, o sea, con Activision, eh, la adquisición de Activision Blizzard y que Sony puso trabas eh, para reclamar contra la práctica anticomercial, etc., de que no, porque es monopolio, en los últimos días han empezado a salir resoluciones por parte de... Eh, el Reino Unido, indicó de que no hay problema, de que la adquisición se lleve a cabo, y la de Japón también le dio el visto bueno, de que oh, vos, vos dale, adquiere no mm. Así que por esa parte han salido como varios paldarazos ya, de, indicando de que esto va a ir encaminado. Falta todavía de que eh, la FTC se, eh, salga en la resolución, y también el de la Unión Europea. Indicando sí. si que esta transacción es legal o no. Todo apunta que sí, que no hay ninguna traba, dado que ya salió la defensa de que Call of Duty no hay problema. Inclusive Microsoft salió declarando de que PlayStation, en un periodo de 10 años, que es lo que está ofreciendo que Call of Duty tenga, tenga no exclusividad, pero sí que esté en todas las plataformas. Eh, le dio 10 años y que en esos 10 años Sony perfectamente podría lanzar un juego que sea rival de Call of Duty para que no sea claro. no esta preclusividad así que en ese sentido es como que igual le dio le dio un buen tiempo Sony indicando de que no, no puede ser no, no vamos a sacar nada con, con Call of Duty si hayamos visto Battlefield de que era como el gran rival y mira lo que sucedió pero claro, eh, claro. un espaldarazo Sony quizás un poco más grande al respecto igual esa disputa es como de, de más arriba pero sí, ahora totalmente. pero Ajá. ahora salió el mismo Congreso de Estados Unidos acusando a Sony de que está haciendo eh, cómo se llama prácticas anticompetitivas en contra de Microsoft sí por el tema de los exclusivos también justamente como justamente en... Ah, sal, se, se vio todo, todo mal acá. Sorry. Eh, pa, pa, pa. Ahí sí. Eh, justamente salió indicado de que el... A ver si ahora se ve bien. Sí, ahora sí. De que... ¿Cómo se llama? En todas partes, en todo el mundo, Microsoft le ha ido sumamente bien con la consola, ha tenido buenas ventas, y solamente en Japón es donde no tiene una aceptación Que tiene un número muy bajo Por lo general nosotros acusábamos de que Y la mayoría decía De que esto se debía a que en Japón Se respeta mucho el comercio local Que sea solamente el comercio nipón Que se maneje y quizás con los extranjeros no, no tiene ah. tanta aceptación Pero hmm. Podría estar acusando de que Derechamente sea una estrategia Que haya llevado eh, Sony justamente eh, colocando trabas a la misma tienda y cosas así para que eh, Xbox no tenga la aceptación del mercado nipón wow. y derechamente eh, eh, mm. esto ya es cosa del, del, de que el congreso se está metiendo y llamó a mm. los representantes del comercio de Estados Unidos para ver si es que eh, esta situación es así o no entonces se va a llevar a cabo una investigación mm. para revisar qué está pasando Ya. Yeah. Claro, lo que pasa es que, bueno, una, una de las críticas, bueno, wow, esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, porque en el fondo uno siempre se ha comprado una consola eh, por los juegos que tiene. Mm, claro. Básicamente. Eh, quiero, quiero jugar Zelda, me mm. compro una Nintendo. Quiero jugar God of War, me compro una Playstation, quiero jugar Halo, me compro una Xbox. El tema es que la, el mercado se ha movido de tal manera de que eso ya no es tan así entonces los juegos se empiezan a compartir entre plataformas quiero tener más o sea, una de las formas de la que los desarrolladores pueden tener más ingresos es estar disponible en más consolas es así de simple pero aquí lo que se está criticando o lo que está criticando Microsoft a Sony, que bueno, uno puede decir es una cacheta de vuelta porque Sony, Sony fue el impulsor de que finalmente se le empezara este juicio de también por lo mismo, que tiene que ver con práctica anticompetitiva a Microsoft por comprarse Activision Blizzard Y por dejar, digamos, en manos de ellos eh, Todo un montón de franquicias que venden mucho Como Diablo, como Overwatch Bueno, uno podría decir que Overwatch ya no vende tanto Pero sí, Call of Duty eh, Y un montón de otras cosas que son parte de Activision Blizzard Y que en su momento lo conversamos Fue una compra gigantesca mm. eh, Y eh, la respuesta de Microsoft ha sido, bueno me da una cacheta tú, vamos a ver por dónde te podemos cachetear de vuelta. Entonces, claro, es como, ok, si Sony está pagándole a los desarrolladores cierta cantidad de plata para que ellos solamente publiquen sus juegos, veamos si por ahí podemos entrar, y efectivamente el Congreso está. pareciera estar de acuerdo que eso también es una práctica anticompetitiva. Claro. Oye, uh -huh. saluditos a StarBlock TV que nos manda un saludito. Hola chicos. Uh -huh. Saludos, saludos. Sí, saludos, saludos. Eh, claro, ahí vamos a ver qué va a resultar todo esto. Igual esta acusación eh, sale de algunos congresistas. Eh, igual hay que aclarar algo al respecto. Pero aún así, eh, ah. es como que si Microsoft está colocando el lobby para que Estados Unidos se meta, eh, quizá ahí salga un, una buena disputa. Sí. Sobre todo debido al nivel de respuesta que tenido Sony al al hecho de que esta adquisición oh, no se lleve a cabo, pero eh, por parte de Sony le pidieron justamente a la FTC que entregara documentos desde el 2019 en adelante para ver si es que eh, esta acusación, o sea, claro, si de que las acusaciones que realiza tienen fundamentos o no, y Sony directamente dijo de que no los va a entregar. Porque, claro, son documentos ah. secretos, de que no están traducidos y necesitamos traducirlo pero al traducirlo se pierde parte de la se del, del secreto que claro. quieren ellos reguardar. Sí. Entonces... Y patentes, y, claro, code, y un montón de cosas. Y Microsoft obviamente entregó todo así como, está, ahí está. Re revisan que si está todo bien. Claro. Entonces, si Sony no, no pone de su parte es como que... Vamos a, ver, vamos a ver cómo avanza. Tiró, tiró el dedo y no le y, y no le gusta que le tiren el dedo de vuelta. Sí. Aparte que igual los bueno, ahora, ahora un poquito menos, porque los exclusivos de Sony han empezado a estar más disponibles en PC, PC. pero más en Steam que en otra cosa. Por eso. Claro, en PC, PC. en PC, no necesariamente en, en consolas de Microsoft. Claro. Es eh, decir, bueno, el de Last of Us que es un caso reciente, pero los God of War, eh, eh, los de Spider-Man son juegos que igual han estado saliendo en PC. Sony le ha estado soltando un poquito la mano, sí. pero hasta Steam no va. No, no, no, claro. en otras consolas. Y más que nada, porque Steam podría lanzarse los juegos tanto en Mac como en Linux, dependiendo si que tiene un soporte o no, y por lo tanto puede ofrecer un poco más de facilidad y al respecto. No necesariamente solamente en PC y lo ocupaba por parte de Windows. Pero, ah, derechamente, PC es su propio mercado. Consolas es otro mercado. Sí. Y ahí es donde Sony dice que no. Sí. Claro. Y creo que dentro de toda la acusación, el único que ha salido ganando es Nintendo, porque como que le aseguraron Microsoft, no, sí, va a salir todo en, en Switch, así que vos pues dale. No, además Nintendo está en la parada de pelea entre ustedes. Sí. sí no, pelearse entre ustedes, déjenme tranquilo. Nosotros sacar juguetes nomás. Juguetes. Sí. No, nosotros estamos sacando películas. Claro. Claro. La claro. Sí, sí, sigan con su tarjeta RTX. Nosotros seguimos con eh. nuestro celular con botones. Nosotros sacamos juegos de Kirby. Claro. Y bueno, <risas> dejo esto para el final de que hablando justamente de The Last of Us Salió ayer el The Last of Us Part 1 para PC Y muchos, muchos han criticado en redes sociales obviamente uh -huh. De que el título, eh, a diferencia de otros lanzamientos por parte de Sony tiene una resolución gráfica horrible. Se ha dedicado claro. han, han salido varios videos al respecto. Indicando de que el juego sufre de glitches. De que está teniendo problemas renderizados. De que no se puede jugar en todo el dispositivo. Que tiene una baja gráfica. que es casi mm. para la risa. Si lo comparamos con otros títulos que han salido de PlayStation. En su defensa, debo decir que nosotros, gracias a PlayStation, estamos realizando la reseña. Estamos probando el juego. El día de ayer, el juego me corrió bien, pero sí había una gráfica, una baja gráfica notable. Y hoy, eh, eh, justamente, le un parche para Steam, el cual arreglaba muchos de estos problemas. Ahí, mm. ahí el juego me corrió bien. Pero aparte tuve que actualizar la tarjeta gráfica en la última versión. Me lo exigió. Claro. Así que sí si va de la mano con que... Eh, habían parcheado anteriormente. Tan, habían trabajado en parches para el juego. Pero aún así, debido a las críticas, tuvieron que lanzar también un parche urgente. Para poder solventar varios de los problemas gráficos que estaba teniendo. Y además de eso... Eh, el juego igual te exige... Lo primero es que lo corres. Que... Te precargue alguna, algunos renderizados que realiza. Entonces, oh, eh, sí o sí tenés que esperar a que el juego te realice un renderizado durante las primeras horas. Es un proceso que se demora y eso también lo voy a mencionar dentro de la reseña. Proceso que, no sé, me tomó dos horas. Mientras estaba cargándose el juego. Lo voy a jugar, obviamente, pero... Esto shader se demora con, con el compu que tengo y eso que hay una 3050 que tengo como tarjeta gráfica Pero sí, se demora Ya yeah. Así que... Y aparte estaba viendo ahí en, sí. en, el, en, en Twitter que parece que en Steam Deck también anda pésimo. Sí Así que uh -huh. para la gente que tiene la oportunidad de eh, probar el título eh, les sugerimos de que Espere un poco porque están trabajando en pache Para que tengan una mejor experiencia Si lo jugaron en Playstation Obviamente quédense con la versión de Playstation Porque esto es solamente un port hey, oh Exactamente sí. Oye, nos comenta Starblog eh... De que el, Con respecto a la noticia de Activision Con Microsoft uh -huh. Dice que creo que Microsoft le resultará La compra de Activision si de alguna manera en Estados Unidos le va mal, tiene el recurso de apelación. Y es cierto, por lo menos en Estados Unidos sí, claro. tiene la defensa. Pero. El, pro eh, el problema es cuánto se va a demorar sí. en poder hacer la compra finalmente. Claro, porque era todo este periodo que tenía de casi un año, en los cuales las compañías. O sea, la, las comisiones y la. y las federaciones que se dedican a las prácticas antimonopólicas. Eh, tomaran el caso para poder validar si es que la, la adquisición Realizaba era válida o no, o si era tratada como monopólica Claro, si nosotros sabemos que los juicios a veces pueden demorar años y años sí. y años. Sí, pero por lo general, igual. este proceso es como que Microsoft avisa o la empresa A ah, avisa que va a comprar a otra empresa y de ahí sale el, si es que le dan el visto bueno o no. Y eso sí se demora casi un claro. año. Sí así que por wow. ese tipo de situaciones ya, ya se están viendo los lo, lo vistos buenos que ya, ya, su, ya tuvo todo este proceso de litigio que podría sufrir y que sale en investigación ¿no? No. aún así igual podrían presentar una demanda y si sí, eso podría retrasar aún más pero es como que ya todos están diciendo que eh, no hay ningún problema con la adquisición ah. y ya Ahora Eso, sí, nos vamos a la editorial, sí. ¿no? Ahora sí, tenemos arte editoriales. Y debemos partir con que recibimos una noticia de que Expo Game 2023 va a realizar un anuncio a contar de las 9 de la noche en sus redes sociales. Ahí pueden revisar el Instagram de Expo Game porque eh, se vienen novedades que no podemos comentar porque tenemos que esperar los anuncios oficiales. Pero les paso la noticia de que eh, se va a venir un anuncio a las 9 de la noche. ruta Ya, ya. Ahora hay que estar atento ahí también. Sí, recuerden de que Expo Game eh, el año pasado realizó su versión en Concepción y realizó la primera edición en Santiago, así que quizás... Sea, no sé. Ahí vamos a estar viendo qué novedades nos cuenta Expo Game para para lo que se viene lo segundo eh. es que recibimos un comunicado de que eh, se va a realizar un live concert de Robotech en el Teatro Teletón en octubre así que ahí Opa. recibimos la noticia que por alguna razón no, no me resultó el, el clic, pero aquí lo voy a colocar a ah, manito, no hay problema ahí sí ahí está la noticia colocada ver ver. Uh -huh. en Paua.cl esto se va a llevar a cabo en el Teatro Teletón el 7 de octubre, las entradas ya están disponibles en Evenrit y los precios van uh -huh. desde los mil pesos a mil pesos ahora, eh. sí. es que yo creo que debería, deberían de hacer uno de Gundam algún día yo le ser? A la... Sí. Raja. sí, es que aquí tú sabes que pegó más Robotech que Gundam. Excepto Gundam Wing. No, <risa> no sea. Porque claro, Robotech es súper popular y todo, pero Gundam hace guío y seguido y seguido y tiene 800 mil anime, 800 mil franquicias. Sí, pero tú sabes y que aquí la, a, a, uno, uno, uno apenas lo que ve en la televisión abierta nomás. Sí. Son de la generación del domina adelante, como que pescó más lo que estaba por internet, pero hasta los 90 era solamente lo que pasaba en la televisión abierta. Sí. Y los más ñoños, <risa> y cual me identifico, eh, veamos VHS. Sí, no club de los tigritos y etcétera. Claro, también. Oye, en otras noticias. Eh, Se viene también concierto de Destripando la Historia. En Chile. Yeah. Anunciaron que se va a realizar el Loki Tour. En lo cual solamente una de estas fechas se va a realizar en Sudamérica. Va a ser en Santiago de Chile. Sí. Esto se va a llevar a cabo el 22 de julio. A contarte la 9 de la noche en el Teatro Caupolicán. Ahí para la gente que no sabe. Eh, destipando la historia es un canal de YouTube. En el cual Pascu y Drogi se dedican a, a cantar las historias de... De leyenda. Que hemos crecido nosotros a través... Personaje de mitológico. Personajes mitológicos. Personajes mitológicos. Y genera canciones y videos explicativos. bastante entretenido. Así que... Esta gira. Que se va a llevar a cabo mayormente en España. Tiene la fecha en Santiago. Ya tienes entradas en venta. Eh, los cuales van desde los 35 mil pesos a los 85 mil pesos. Pero... También habíamos colocado noticias en Pagua de que ya los palcos se agotaron. Oh, que era no la entrada extraño, más cara. Así que solamente galería, platea alta y cancha para la gente que ahí pueda disfrutar. Qué bien igual. Sí, me ha ido súper bien. Eh... Yo... Vamos. Bueno, ah, había comentario. Un comentario... No, no, no sé si puedo comentarlo. Dale, pero, dale, dale, dale. Hay, hay uno de los, de los tres... Porque la producción es colaborativa entre tres productoras distintas eh, mm. Expansion, Live Nation y Chargola Y yo tengo mis reparos con una de las tres oh. Pero las otras dos La otra dos todo oh. oh. bien Pero ah, bueno, yeah. hasta lo que yo sé Así que... <risa> ya está prefunando Tenecan. Compre su perfuma. Es que tú, ¿cachai? Encima... <risa> eh, eh, sí, es que... Bueno, el, mundo, el mundo del metal, tú, ¿cachai? Ahí, ahí... Sí, no, sí, ahí... Creo suponer cuál, pero no diré nada. Puedo desrepetar. Hey, pues dejé, Dejémosla ahí. Dejémosla ahí, dejé, ahí, porque... Sí. Eh, ¿Qué más? Por parte de Sony, me avisaron de que salió eh, hoy día un comunicado y el video indicando de que su cámara bloque, lo cual nosotros desarrollamos, que era la ZB-1, sacó una nueva edición que se llama ZB-E1. A variar súper originales los nombres, pero trae varias mejoras. Entre ellos, de que eh, están trabajando uh, ya derechamente con lo, el, el chip, uh -huh. el mismo chip que ocupa el Alpha 7.3. Así que va a ser uh -huh. una cámara full frame y ya no tener el mismo recorte y obviamente varias novedades que lo explicaron todo en un video y de todas formas igual tenemos el comunicado puesto en nuestro portal de Paua.cl por si quieren echarle un vistazo a mí sí, me gustó bastante son la raja sí a mí me gustó bastante la, la cámara eh, por su precio de partida porque acomoda bastante que lo puedes ocupar como webcam muy bien ahí tuvimos la oportunidad con la cuatrifuerza de hacer un episodio con la cámara eh, y lo único que yo que tenía como reparo Era que el autofoco no, no funcionaba tan bien uh -huh. Y que el micrófono no, no era tan tan bueno el que tenía integrado Pero surgieron ah. varias mejoras con respecto al micrófono uno los puntos uh -huh. que se había criticado Y también con respecto al autofoco Que también lo, lo mejoraron aún más Así que cuando salga vamos a ver Si es que Sony nos facilita el dispositivo para realizarle una reseña Maravilloso en otras noticias. Sí, Estaba está está, está enfocada en bloggers, ¿no? Entonces, claro, como que, la idea claro. Es que, que sea una cámara más como de para llevarla a todos lados, que sea como igual portátil, como para poder andar grabando en la calle, Poder sí. ir a un restaurante, y grabar. Etc. Sí, que yo había mencionado mucho con, con la cámara de que hubo mucho tiempo en que el celular reemplazó eh, lo que venían siendo las cámaras personales. Claro. Y que la gracia de esto es que si vas a tener una cámara fotográfica personal, que sea para algo muy específico. Claro. Y justamente viene la mano de que los vlogs necesitan contar con cámara, que sea portátil, que sea liviana. Y eso es una grandes cosas que tiene esta cámara. Sí. Y que claro, este no, claro. Tenía, no venía con lente intercambiable, pero venía con un lente decente, era un size, así que... Ahí, mm. ahí se destacó bastante el producto si queréis leer la reseña del producto anterior del ZB1, está disponible en el sitio también para que lo puedan revisar y puedan tener una opinión al respecto bueno. pero dado que salió esta, esperen esta <risa> a ver cuéntame cuánto sale claro, ¿no? totalmente, eh. totalmente ah, yo era el otro, era un precio módico y que era igual un poquito elevado, pero eh, está es adquirible Comparado con una cámara alta. Oh, ah, yeah. ya. ¿Cachai? Super. Ya, ahora sí. Eh, por parte de Aguandina, desarrollaron un, un mapa, un mod de Minecraft. Para. Ay, verdad. Sí, para <ríe> generar conciencia sobre la sequía. Y que esto, obviamente, llegue a las nuevas generaciones es un mod que está disponible ahí pueden revisar el comunicado que nosotros tenemos en el sitio para ver cómo lo pueden aquí porque es una campaña que es la primera vez que una, una marca grande eh, que no está orientado al, al mercado gamer ni para nada hace este tipo de actividad uh -huh. así que es una iniciativa que se agradece y que obviamente ahí pueden aprovechar para los que son más fanáticos de Minecraft para poder descargarlo y ver el qué, nos, qué nos puede contar respecto a esta campaña. Y De todas formas, igual pueden revisar el comunicado que nos mandaron. Está publicado en el sitio para que también sé si es que les interesa. Está disponible y que ahí también está la descarga para que puedan revisar este mapita. No, aparte aparte que la noticia es como mothers, mothers de Minecraft... Se dan cuenta de que realmente es un negocio <risa> Oye eh, Es algo legal si sí, Hemos visto que En, en otras partes eh, Realizar mapas Es eh, un mercado asequible. Sí, Totalmente Es tiempo que se dedica Totalmente. Sí Así que sí. bueno, bueno está, está bueno también desde ese punto de vista Sí Y continuando eh, esto lo habíamos dejado en pauta un poquito desfasada pero uh -huh. había salido un nuevo personaje de Valorant llamado Gecko el agente 22 uh -huh. y que con, con la noticia que justamente salió del personaje y que se encuentra disponible uh -huh. en el sitio, debo decir todo eso disclaimer editorial pero el, la final de Valorant eh, se va a llevar a cabo la BCT. se va a llevar a cabo en Los Ángeles California <risa> Los Ángeles <la> octava región <risa> pero sí se va a llevar a cabo allí <risa> y, y eh, uh, efectos de mostrar sobre el nuevo personaje eh, el, chicos de Riot Games lanzaron un video mostrando al nuevo personaje más información acerca de ello está disponible en el sitio han hecho, han hecho harto trabajo de, de difusión de este Valorant. De un amigo que es, que es cosplayer, que se llama Daedal Cosplay. Uh -huh. Que eh, me parece que lo contrataron para hacer eh, un cosplay oficial de Gecko. De ah, bueno. Y cosas por el estilo. Qué así bueno. Que sí, así que lo quieren chequear, es uh -huh. Instagram Daedal Cosplay o en TikTok también Daedal Cosplay para pa que lo chequen. Buena, buena. Ahí lo vamos a buscar entonces a ver si lo podemos colocar. Sí, han hecho harto trabajo de, de difusión de los personajes y todo eso. Sí, por lo menos se ha dedicado bastante Rayo Games a hacerlo. Igual es, tiene que hacerlo. Pero me gusta sí. eh, que intenta llevar esto un poquito más lejos. No solamente hacer el video, sino que mostrar el cosplay. Eh, hacer anuncios relacionados con el nuevo personaje. Que sea un poco más que solamente el anuncio del sí, personaje. Sí. Totalmente. Sí. Ah, bueno. Y aquí me acaban de pasar de que por parte de Valorant también nos enviaron al personaje Gecko. ¡Ah! ¿Poster? Sí, nos enviaron un afiche. Ahí lo vamos a abrir. ¡Qué buena! Ah, la, sí, el, el afiche y aparte las cartitas que nos llegaron de Gecko. Es oro? Sí. Bastante, bastante bonitos. Creo que son un total de 5 tarjetas que nos mostraron. Y el afiche que lo tenemos ahí, lo vamos a sacar. A ver si se puede ver. Sí, ahí está. Así que. Muchas gracias El a mod. la gente de Radio Games por enviarnos este pequeño gesto de, de la ficha y obviamente la aguante la... aguante rito y sí games. sí y también las tarjetitas del nuevo personaje con sus serán sus mascotas sí las mascotas <risa> y bueno nice con esto damos cierre a esta Edición de la 4. Y fuerza. Muchas gracias a todos los que se dieron una vueltita a través de Twitch. Vamos a hacer el layout de cierre. Acá. Saludos a Felipe. Felipe Gamer. Felipe TTV que nos mandó. Uh, gamer. Nos mandó ahí su hype. Eh, tenemos todos, todos, todos los capítulos subidos. Quizás no publicado, ahí tengo que revisar. Sí, me confirman que sí, están todos los capítulos publicados en nuestro canal de YouTube de Paua.cl. Ahí pueden revisar todos los capítulos que tenemos de la 4 de Fuerza, inclusive la entrevista del Kane, que lamentablemente se nos cayó la transmisión durante el proceso, pero aún así quedó grabado. Así que ahí pueden revisarlo, ah, porque eso. estuvimos hablando sobre el Fighting Game en Chile y que obviamente con los anuncios de la Evo aprovechamos un poco para discutir sobre la escena. Sí, de hecho, el, el Kane ya está en Japón. ¿eh? Sí, está ya está en Japón. Japón está, está, está entrenando. Sí, Está haciendo la, la ruta del guerrero. Sí. Esperamos de sí, que... Saluditos para Kane. Sí, saluditos a Kane. Muchas gracias por darnos el tiempo durante la entrevista. Y ahí, obviamente, eh, pueden revisarlo y compartir. Y también pueden revisar todos los capítulos anteriores de La Cuatro y Fuerza. Además nos pueden encontrar en otras redes sociales como Pago.cl o Pago.cl dependiendo de la red social, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Twitch donde realizamos la ecotrifuerza los días miércoles a contar de las 7 de la tarde, aunque vamos a ver la próxima semana así que los realizamos el miércoles o si los realizamos otro día, vamos a estar anunciando al respecto, sí, vamos a, a conversar, sí, ¿brando? vamos a estar conversando por interno para saber si es que va o no. También pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar todas las noticias y artículos que nosotros revi eh, colocamos y estamos anunciando a través de la Cuadrifuerza. También pueden revisar las reseñas que hemos realizado de varios juegos, entre ellos que también saldrá próximamente Faz parte 1. También saldrá Dragon. la reseña de Dungeons and Dragons que nosotros la fuimos a ver. Agradezco la invitación a Andes Films, gracias, eh, por la invitación. Muy entretenida la película, vale la pena eh, ir a verla. Sobre todo si son fanáticos de D&D, comparado con la versión de los 90, esta es Chef Kiss. ¿Tenía? ¿Tenía? Tenemos un reel, sí, tenemos un a, reel en Instagram. ¿Fueron a ver eh, John Wick también o no? John Wick, nosotros lo tenemos pendiente, pero está la reseña disponible en el sitio. 5 ah, de 5 ¿sí? y, y saldrá, oh, saldrá, bueno. saldrá hoy día en la noche porque la tengo que trabajar sobre el oso intoxicado que la fui a ver ayer mm -hmm. también, que también, una Sí bien para um, sí, debo decir que si te gusta la violencia si te gusta mm -hmm. el, el gore, si te gustan las películas de, de terror que no son de terror, esta es tu película sobre muy todo bien. porque está basado en hechos reales basado. Ah, ¿sí? sí No, no tenía idea Está el disclaimer, basado en hechos reales ¿Mitch? No, no sé, no, no sé. Creo, creo que es como Una parte de la película, pero El resto Ay. es para Matarse la risa, derechamente Es una película mm. muy entretenida No es apta para niños <ríe> Y no le den No le den drogas a un oso Esa es mi recomendación No es la, es la moraleja de la historia. Es la moraleja de la historia. Así que eso, saldrá ya pronto disponible la reseña para que la puedan revisar en nuestro sitio. Tengan, tus redes. Sí, eh, antes de terminar, quería comentar, subí el cover de Undefeatable de Sonic Frontiers a mi canal de YouTube el viernes. El viernes. Yeah. Sí, de hecho, lo, lo vi el estreno en el aeropuerto. <risa> bueno. Así que... Sí, nos fu fuimos a comer ahí al McDonald's del aeropuerto Y nos sentamos y ahí vi el estreno del video Buena Este, le ha ido súper bien El video eh, tiene además a Ropa Nuganti Que me ayudó con las Buenas, guitarras de los buena Ya Don Tricker, Que es un tremendo cantante chileno Y tremendo Annie singer chileno Que él se, se puso la camiseta Y fue como, como a cantar a Killing Queen Porque Kellen Queen no es fácil de cantar en más agudo que agudín Así que quedó Quedó excelente el cover, estoy muy orgulloso Espero que lo vayan a ver, le he súper bien Pero obviamente más views, más comentarios, más compartidas Siempre vienen bien Escúchenlo en Spotify también, lo pueden comprar en Bandcamp Y la semana que viene, porque la, la portada del single la hizo el Metaru Que justo bueno. es nuestro, otro compañero que estuvo aquí en la Cuatro y Fuerza Y está trabajando en una animación también Porque bueno, del, del, del mismo arte del, del single va a hacer una animación eh, y por otro lado, comentarles también que en mi página de Coffee estoy recaudando dinero para hacer mi próximo disco que va a ser de Mega Man. Eh, lo vamos a estar trabajando durante la segunda mitad del año, así que si les interesa es puntocom -fi ficom slash y bueno, todas mis redes sociales son arroba Tenecan, así que eh, ahí me pueden buscar en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, etc. Buena, buena, buena. buena. Así que ahí ya saben. Eh, pueden seguir a, a Tenecan en las redes sociales, vayan a ver el videito y a Metaru PX, que hoy día no estuvo presente en todas bueno, las redes sociales. Ahí lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Y con esto cierre a esta edición de La Cuatro Fuerzas. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chicos. Chau, chau. Chau. Bueno, todo por